Pies juntos. Okay. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos colgando naturalmente. Mira directamente al frente. Y retrae la visión. Cierra los ojos. Baigui elevado. Close, hui ying, Hui Yin cerrado y hacia arriba. Mi Ma. Abajo. Men atrás. Hacia atrás. Think. Hui Yin. Connect abajo. Sí, piensa que Hui conecta con Pai, Pai Huy. Huy. Connect blue y Paijui conecta con el cielo azul. Relaja, Relaja la cabeza. Relaja, Relaja el pecho. Relaja. Relajo la espalda y toda la columna vertebral. Relaja el abdomen. Relaja los brazos las piernas relaja relaja Relax the whole body. Relaja todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos. Los ocho versos. In here. In cabeza se fusiona con el cielo. Hey. Los pies se fusionan con la tierra. <inaudible> La El cuerpo se relaja. La mente se expande hacia afuera. Ser respetuoso y serenidad en el interior. In -tan. La mente es clara, la apariencia es humilde, la mente se aquieta. La mente, La mente se expande afuera. En el inmenso vacío. Shán yi Zao ti Iluminai Iluminando Y piensa Profundamente el interior Zou shen Todo el cuerpo se armoniza con el chi, nos relajamos, sentimos pae. conectado con el cielo azul Perfect. siente los pies Yung Chuan. Yung Chuan. conectando con el chi de la tierra Nuestro cuerpo se vuelve de chi transparente y el chi se abre hacia el universo infinito. Sentimos que el chi universal Es vacío, mas no vacío. Universal El chi universal viene al interior de nuestro campo de chi y al interior de nuestro cuerpo profundamente en el interior, sentimos el espacio interior, el chi en el espacio interior, sentimos el chi interno y el chi interno se abre, en todas direcciones se abre. Se abre oh, oh, oh. En el universo. Il chi interno si fonde con il chi universale. Siente el chi universal. En el interior de nuestro cuerpo. Profundamente en el interior. Observa el centro de tu cabeza. Escucha el centro de la cabeza. Ilumina el centro de tu cabeza. La conciencia pura. Es pacífica. La conciencia pura es armoniosa. La conciencia pura ilumina todo el cuerpo. Y guía el chi del cuerpo. Abrir. Piensa universo. Piensa lo más lejos posible piensa en el chi externo en el interior de nuestro cuerpo nosotros estamos en el chi el chi está en nosotros corazón a corazón my, my. mente a mente Our pure consciousness. nuestra conciencia pura conectan Connect. Constituyendo un campo de chi muy poderoso. Nuestro campo de chi de conciencia puede sanar todas las enfermedades. Nuestro campo de chi... Es muy poderoso el campo de chi se vuelve nuestro cuerpo, Sal vuelve nuestro cuerpo saludable cada ah. vez más saludable Siente los brazos y las manos en el estado del universo y elevamos los brazos y manos a los lados. Elevamos despacio los brazos relajados. En una línea. Subimos las manos y empujamos gentilmente. Los hombros y los brazos se relajan. Trae E... Oh. E... Oh. E... El ci se reúne profondamente en el interior, empujar y siente cómo se abre el Chi en el universo, el Chi interno se abre al universo. Trae. Reunimos chi en el interior del cuerpo. Sentimos que en el interior profundo es todo de chi, empujamos y se expande en el universo el chi interior se funde con el chi universal puro los brazos se relajan Trae. Damos el chi al interior. Oh. Empuja. Oh. Trae. Relajamos las muñecas, giramos las manos, palmas hacia arriba, elevamos el chi despacio, sosteniendo una bola de chi, siente el chi de la bola de chi. Todos los brazos se relajan y hombros se relajan. Llevamos por encima de la cabeza. Y sentimos que Paihui se abre. Las palmas enfrentadas a Paihui. Y vertemos el chi naturalmente a través de todo el cuerpo vertemos el chi a través de la cabeza despacio sentimos el chi en el interior de la cabeza ahora a través del pecho Profundamente en el interior. Despacio sentimos el chi interno. Entrando profundamente al interior del abdomen. Continuando a través de las piernas. En el espacio interior, caderas, rodillas hacia los pies, abrimos yo Chuan hacia la tierra, mm. Sentimos que Pai Hui conecta con el cielo azul. y Chuan conecta con el Chi de la Tierra. El cuerpo se relaja. Relaja. los hombros y brazos se ¿sí? las muñecas los dedos se ¿sí? relaja Los brazos se elevan a los lados de su espacio. Siente el chi de la tierra. Los brazos en línea, subimos las manos, empujamos gentilmente. Piensa que las, los brazos y las manos están expandidos en el universo. ella cu wow. trae Chi abriéndose el chi interno se abre en el universo siente el chi universal y lo atraemos al interior del cuerpo lo atraemos profundamente al chi externo y desde lo profundo empujamos en el interior de nuestro cuerpo, Vamos gentilmente. Los brazos y las palmas cierran hacia el frente. El cuerpo. Sentimos el chi del cuerpo llegamos al ancho y alto de los hombros, empujamos hacia el frente y traemos... Interior de nuestro cuerpo y nuestro chi interno se fusiona con el chi externo desde lo profundo abrir empujar sentimos el chi universal vacío más no vacío y lo traemos al interior de nuestro cuerpo empujar Relajamos las muñecas, giramos las manos, sostenemos una bola de chi y la elevamos despacio. Sentimos la bola de chi por encima de la cabeza. bajo y abierto. Las palmas se enfrentan. Pai hui". Vertemos a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi a través de la cabeza, en el interior profundamente. Profundamente en el interior del pecho, siente el chi interno, el interior del abdomen, continuamos en las piernas. en su espacio interior. Muslos, rodillas, cintura, rodillas, tobillos, hasta los pies. Y un se abre en la tierra. Relajamos. Hombros, brazos y dedos se relajan. Relajamos. Sentimos nuestro cuerpo en su interior profundamente, está muy armonioso, está muy pacífico. Relajamos. Las manos se expanden hacia abajo a través del universo. Right hand up, wrong. To the side. elevamos los right. brazos a los lados sintiendo el chi, chi. los brazos de chi, chi. sentimos el chi Into los brazos en línea Subimos las manos. Empujamos gentilmente. Trae el chi profundamente en el interior del cuerpo. Empujamos. Bye. I... al interior. El chi interno se abre hacia el universo. Se fusiona con el chi puro universal atraemos ese chipuro al interior oh. empujamos los hombros y los brazos se relajan atraemos sentimos el chi universal vacío más no vacío traemos el chi traemos el chi al interior Rebujar. Empuja amablemente. Los brazos se cierran hacia el frente. Despacio, relajando hombros y brazos. Al ancho y alto de los hombros. Empujamos amablemente. Trae. Empujar, wow. traer, wow. empujar, wow. siente, como nos abrimos hacia todas las direcciones y desde todas direcciones cerramos y desde todas direcciones reunimos el chi al interior empujamos trae el chi al interior, Empuja. nos abrimos en el universo, trae, las muñecas, sostenemos una bola de chi, elevamos el chi, despacio, elevamos la bola de chi, los brazos y hombros relajados, por encima de la cabeza. Abrimos Paihui, las palmas se enfrentan Paihui. Vertemos el chi. A través de todo el cuerpo. A través del interior de la cabeza. del pecho despacio sintiendo sintiendo el chi sintiendo el chi en el espacio interior abdomen en el interior profundo las piernas la columna vertebral, la espalda, caderas, rodillas hacia los pies. y Chuan se abre en la tierra. Relaje. Que la cabeza se fusiona con el cielo, que los pies se fusionan con la tierra. Nuestro cuerpo se relaja, nuestro chi. Nuestro chi en el cuerpo es abundante. El chi y la sangre fluyen bien en nuestro cuerpo. E... Siente que los brazos se expanden en el universo. Los brazos, las manos se expanden en el universo. Y guiando el chi, elevamos los brazos hacia los lados, sintiendo el chi despacio, despacio en una línea. Eleva las manos. Empuja amablemente. Atrae... Atraemos el chi al el interior. Atraemos... hacia el frente. Al ancho de los hombros. Empujamos amablemente. Trae. Empuja. El chi externo en el interior de nuestro cuerpo siente... Siente el chi interno. El chi interno se vuelve vacío, mas no vacío. Se abre. Empujar. Bajamos las muñecas y elevamos, sosteniendo una bola de chi, despacio, por encima de la cabeza. Bye -bye está abierto. El chi va a través de Pai y A través de todo el cuerpo vertemos el chi. A través de todo el cuerpo. Profundamente en el interior de la cabeza. Chi, sangre, fluyen bien. Pecho, profundamente en el interior. Chi, sangre, fluyen bien. Abdomen, en el interior, profundo, el chi, la sangre, fluyen bien. El espacio interior de las piernas, el chi, la sangre, fluyen bien hacia la tierra. Aoi conecta con el cielo azul, los pies yunchuan, conecta con el chi de la tierra. Men, Hacia atrás. Se relaja. Las manos sostienen una bola de chi y elevan el chi, sosteniendo esa bola de chi la suben, despacio sintiendo el chi por encima de la cabeza. Abrimos paico y vertemos el chi despacio el interior de la cabeza. Al interior del pecho. Las manos cubren tu chi. Siente, piensa el chi universal y nuestro campo de chi. Atrayendo el chi hacia el tantien inferior, el chi en el tantien inferior es abundante, el chi en el tantien inferior es abundante. Ahora llevamos el chi al tantien medio. Sentimos que el chi universal y el chi de nuestro campo de chi es atraído hacia el tantien medio. El chi es abundante en el tantien inferior, en medio. El chi es abundante en el tantien medio. Ahora traemos el chi en el tantien superior. Piensa que el chi universal y el chi de nuestro campo de chi Rodea nuestro chi y atraemos el chi al interior de la cabeza. El chi en el tantien superior es abundante. El chi en el tantien superior es abundante. Nutrimos el chi. Enviamos buena información. Hola. A nuestros amigos. A nuestra familia. A todos los integrantes. Y a todas las personas. Hola. Relajamos. Ahora piensa en tu mejor estado de salud. Mantén este mejor estado de salud. Nuestro cuerpo de chi es abundante. Se vuelve a, a una armonía interna, pacífica. Y a un estado... Alegre y bello. Hay una sonrisa en la cara. Estoy muy contento. Mi sonrisa interior es muy feliz. Mi estado interior es muy feliz. Todo mi cuerpo está muy, muy fuerte, saludable, cada vez más saludable. Separamos las manos. Abrimos los ojos. Amablemente. Move your body. Movemos el cuerpo Relax. relajando, We are our body. sentimos nuestro cuerpo Relax. relajado. Oh, thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Hola. Hola. <coughs> thank you very much. Gracias.